Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy le vamos a hacer una sorpresa. Vamos a hacer un desayuno sorpresa y ustedes me ayudarán a prepararle su comida. Espero que les guste este video, chicos. Entonces toca entrar sin hacer ruido. Entonces primero toquemos el timbre para ver si está dormida o no. Al parecer está dormida. Es seguro entrar, chicos. Entren, por favor, Pasen a la casa de Barbie. <ríe> la casa de Barbie es súper bonita, pero silencio, chicos. Miren, a ¿no la Barbie está en su fiesta. Así que vamos a hacerle una salada de sandía, uva y manzana, y un jugo de naranja y un postre de mora. ¿Qué les parece? Delicioso hasta medio no hambre. Ustedes no. Entonces empecemos. Ya saqué todo lo que necesitamos de la mina de agua. Acá está lo que necesitábamos. justo tenía de todo. Es una física. Ahora empezaremos. Con el postre. Aquí yo ya tengo el huevo. Ok. Ay, bueno chicos, ahora la masa morada la tengo agregada en el plato. Entonces, con este... mi cubierto, revolveremos hasta que quede una mezcla moradita. Ahora agregaremos el huevo. Ahí está. Nos quedó como yo quería. ¿Sí ven, chicos? ¿Qué les parece? Ok. Ahora, vamos a esperar un rato. Solo un poco, chicos. Perdón la demora. Es que... Es que pasó algo aquí con algo que estoy haciendo, listo, ahora vamos a agregar el postre en el oso le pondremos 30, listo, ahora vamos a lavar esto, listo, lo pondremos ahí, Ahora seguimos con el jugo de. ¿Se acuerdan? Albinés. Yo sé que ustedes saben. En este vaso de grado lo voy a hacer. Entonces cogeré esto y lo pondré ahí. Ahora vamos a esperar que se prepare. Creo que ya. Oh, se me abrió el horno esto aquí seguiremos con lo más rico la fruta entonces por aquí hombre esto con los cubiertos portaré todo esto aquí esto aquí listo ¡Oh! casi servido. lo más importante es eso. dejar esto aquí para lavar la sal. Listo. Ya está. Solo falta el postre. Entonces, lo sacaremos. Mmm, qué rico huele. Listo, aquí están las cubiertos Solo falta poner esto aquí listo, ahorita llevaré los cubiertos, ahora las sorpresas será en la sala, así que voy a ordenar todo lo ¿Okay, chicos, ahora vamos a poner, así que Ahora, vamos a despertar a Barbie, ¿ok? Entonces, silencio, no digan nada. Barbie, despierta. No, te ¿Tan rápido de levantarse? Sí. Te tenemos una sorpresa, mis amigos y yo. ¿En serio? ¿Y qué? Si te lo digo, no sería... Bueno no sería sorpresa qué dices te levantas o oh. oh, no nos vas a destruir la suerte. ah está bien ya voy a levantarme oh, qué sueño ay por favor cinco minutos por favor Barbie levántate bueno oh, oh qué sueño iría a tomar una ducha, ok Entonces Iré a ver la sorpresa ¿Y dónde está? ¿Está por acá? No, no, sigue a tomar tu ducha Y aquí estoy Ahora sí, la sorpresa <ríe> Está bien Te cerraré los ojos, ok Ok Ok, baby Por aquí Sigue Voltea y abre... ¡Ay! está ¡Esa una sorpresa! ¡Gracias! Mua. los ¡Lo felicito! Y a ver qué es... ¡Fraud! Wow. de mora! de naranja! ¡Y sandía! ¡Y mora! Y... Ah, ¡Me equivoqué! ¡Era uva! ¡Ay! ¡Una manzana! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Entonces qué? ¿No vas a comer? ¡Claro que sí! ¿A dónde me hago? Mm. Está todo delicioso. Ay, en serio. Lo preparamos para ti con todo el amor que tú te tenemos, hoy. Ay, qué amable, Juan. No, Yo también tendré que hacer algo para ver a ella? ¿Quieres jugo? Ok. Mm, delicioso. Esto es muy delicioso. Es tan delicioso. por qué? Sí. Ups. No importa, no queríamos. Okay. Delicioso. Gracias. Me encantó. Seguiré comiendo. ¡Wow! ¡Babi! ¡Te comiste todo! Les vamos a mostrar a tus amigos. Mire, no dejo nada. ¡Wow! Dejaré esto en la cocina. Ok. ¿Qué te pareció, baby? Me pareció increíble. Gracias, chicos. Los amo. No olviden darle like al video. ¿Ok? Y no dejen de sorprenderme así, chicos. Bye.